amigos, amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel vamos a hacer un repaso en este podcast el, el número 11 o 12 ya no me acuerdo eh, sabéis que Xbox Series F está arrasando en Japón vamos a escucharlo de la boca de un pipa Mark Zuckerberg pierde la mitad de su fortuna en el metaverso, 71 mil millones, desde septiembre de 2021. Y nadie se hace eco de la noticia. También hay que decir que Mark Zuckerberg no nos cae bien. A mí no me cae bien, pero bueno. Eh, se ve que a este hombre le cae bien, pero bueno. Xbox Series S vende 5.000 unidades más que PlayStation 5 en Japón... ...en Japón, gracias a la escasez de componentes y los medios... ...hablan de que arrasa en Japón. ¿Qué medios? No serán los medios afines a PlayStation, desde luego. Que son miles. Eso de que arraza en Japón. Y ya le puedes dar las justificaciones que quieras, pero... Mmm, es que en ningún trimestre ha llegado al primer puesto siendo una marca japonesa Sony no ha llegado al primer puesto la, pre, la gente prefiere la gente en Japón que era reacia a una consola eh, gringa occidental ahora está mucho más abierta tanto es así que van, esperaos porque se vienen siempre lo digo, ¿no? pero o sea, siempre digo, se vienen curvas cuidado porque se vienen porque me las veo venir me, veo ven, me, las, me las veo venir ya os digo que las casualidades no existen que tanto viajecito a Japón el Tokyo Game Show eh, no sé si os habéis fijado en todos los detalles que conforman a, a Phil Spencer os dejo la tarea la tarea estoy fatal de, de lésico hoy eh, de que veáis eh, por ejemplo la camiseta que llevaba las camisetas son importantes porque en las camisetas siempre puede uno poner algún detalle cierto es que a veces muchas veces no sabemos qué tipo de detalle Aquí he puesto un detalle, motorbike. Me gustan la, la, las motos. Pero, <ríe> lejos de ese detalle, que no tiene nada que... Bueno, y además ya lo sabéis, aquí está el detalle. Me gustan las motos. No pasa nada. Pues fijaos bien, fijaos bien en, en muchas cosas que ha... Volver a verlo, de hecho. ¿eh? Que ha habido mucha gente decepcionada, pero siempre suelen ser la misma gente. La que no va a pillar cacho. La que tiene una Playstation 5 ahí... Más, ahí cogiendo polvo... Eh, también una noticia... O supuesta noticia ya que la da Alex White... Y bueno... Dice o reza de que... No le gusta la nueva Playstation Slim o pequeña... Yo por favor si han sacado realmente una Playstation 5 más pequeña, por favor confírmenmelo. Confírmenmelo porque yo estoy buscándolo por todos lados y solamente se lo he escuchado hablar a él. Así que, de verdad, no tengo ni idea de lo que está hablando este hombre. Eh, otra cosita bastante importante, Activision Blizzard. Pero creo que este tema es que está muy manido, muy cansado, la gente está harta a ver cuándo compra Activision brisa, vamos a ver, ya dijimos cuándo se completará la compra que la gente es muy muy minuciosa que aquí está el grano en el culo llamado Jim Ryan eh, molestando que es lo único que sabe hacer aparte de aburrir a las cabras con sus juegos ¿eh? y con sus eh, PC Plus a 18 pavos only jugadores solo para jugadores, claro que sí las gafas virtuales, te tienes que comprar las nuevas gafas virtuales no te va a servir ¿eh? Eh, las gafas virtuales que tengas, esas ya no sirven ahora te tienes que comprar nuevamente las nuevas gafas, ¿por qué? porque no son compatibles ¿por qué no son compatibles? es que tiene un no sé qué áptico un no sé qué, no sé cuánto, bueno vale ¿y por qué no lo habéis hecho? pero vamos a ver que esto vale un dineral esto va es dar un dineral. ¿Cómo me venís con estas, Sony? ¿Ustedes os creéis que podéis ser tan miserables? Porque no tiene otro nombre. La palabra de Sony es miserable. ¿Cómo es Sony? Miserable. Pero hombre, ¿por qué es miserable? Porque eso es una palabra muy fuerte y tal. Pues es miserable porque las políticas son miserables porque eh, le da la del pulpo a sus propios usuarios de los cuales desconfía totalmente porque yo creo que en, en, en realidad los conoce, sabe que le gusta el pirateo ellos han propiciado el pirateo eh, y lo siguen y lo siguen porque no te puedes imaginar en un pleno 2022 ¿eh? En pleno 2022, que estemos como en los años 90, que haya gente como en los años 90, con el emule o el Utorren descargándose juegos. Me parece mmm, de verdad. Es, es increíble, es increíble. Pero bueno, allá ellos, allá ellos. Mira, yo ya paso tres kilos de este de esta gente, de verdad, por lo menos hoy, eh, eh, es cansino, da, da, da pereza, de verdad da pereza. Se ha tenido que poner el Satian eh, Adela, que no es un cualquiera, es el CEO de los CEOs, el CEO de Microsoft, o sea, el sustituto de Bill Gates, que se ha puesto... Se ha venido un poquito arriba, es verdad. Es verdad que se ha venido un poquito arriba, ahí con los canijitos chiquititos que es, pero ha dicho que queréis competencia. pues Vamos a competir. Os lo traduzco a, a, a un poquito al lenguaje coloquial. Eh, si quieres pelear, nos vamos afuera, ¿eh? <ríe> Si quieres pelear, aquí estoy. Eso es lo que ha pasado, que se ha plantado cara y, y tengo una sorpresa para ustedes en este vídeo de hoy, porque tenemos las... hay gente que dice, no es que no... Mmm, fijaos, la, la de tonterías que dicen de Phil Spencer, que es un hombre que no sabe eh, incentivar a sus desarrolladores. Vamos a ver cómo, eh, cómo incentiva a sus desarrolladores del Sea of Thieves en el año 2014. ...recording experience, the prototype, right? It was all about that gameplay experience. We felt so strongly about it from even those early stories we had, had. And then we had the idea of actually recording the play session. And we didn't even tell them that was the beauty. Man. So they, like, all of the monitors had tiny little cameras on the top. And we felt so strongly that whatever happened, that we could then edit a story out of it and send them that story and be like, hey, here's the first ever story from Sea of Thieves and you guys were in. And we got them no instructions. No, no instructions Literally just talk. sit down, This is one crew, this is another. Off you go. You Are go you sure it's down to... here? Yeah, it's down here somewhere. Hey! Put some pants on. <laughs> Love that pie. Whoa! Oh, look. No. Oh, oh. coconut. <laughs> okay. Oh, coconut. <laughs> okay. Oh, coconut. <laughs> oh. <laughs> Somebody throw Kudo off. Leave him. See? <laughs> He's doing it again. <laughs> <laughs> I, don't know what to do. I saw it the heck. We got him now. His back's to us. Go. Oh, he hit me! Bueno, la verdad es que da gusto, eh. Da gusto ver que el encargado, el CEO de Microsoft, de Xbox, mejor dicho, tenga tanta o más pasión por los videojuegos que nosotros eso sí que es un sello de calidad sello de, del que te puede dar una persona que realmente le gustan los videojuegos no alguien que sabe de marketing señor profesor, eh, si es que eres profesor o no, me da igual eso es pasión por los videojuegos amas los videojuegos, a que este juego vale las imágenes que hemos estado viendo son del 2014 estamos en el 2022 señores ese juego ahora después de todas las expansiones que hemos visto hasta el propio Jack Sparrow yo me he emborrachado con el Jack Sparrow bueno, me, he, me he emborrachado virtualmente <risa> y vomitado también es que te echas unas risas en el CIOCIF que bueno es un juego y dicen que rare qué hicieron con rare, matarlo pero qué estáis diciendo pero qué estáis diciendo alma de cántaro, que estáis diciendo eh, mucha esto es simplemente porque no lo saben, no lo desconocen es eh, eh, hablar, hablar por hablar eh, juégalo y luego me cuentas anda Primero juégalo y cuando lo juegues, porque si te vas a quedar con las imágenes que he puesto, desde luego no lo vas a jugar. ¿No? Desde luego si pongo nada más que esas imágenes, no. No hace falta poner las imágenes de, de cómo está ahora mismo el CEO CIP, porque el CEO CIP está on fire, vamos, en cuanto a número de jugadores y en cuanto a cómo luce me encanta ver eh, esta parte trasera este, este behind the game real porque esto es el, el detrás de, de los juegos ¿no? eh, como, hemos, como vimos en el, en el vídeo de GTA ¿no? vídeo de GTA que luego lo toman como rumores nosotros los canales pequeños somos rumores rumores, rumores que luego a los tres días. Te lo saco. Y me saco 50.000 visitas. Así, así es YouTube. Amigos. Así que pulgares hacia arriba. Dadle like. Si os ha gustado el vídeo. Si queréis saber más de videojuegos. Por supuesto. Dejad vuestro comentario en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en vuestro canal. En mi canal. Tóxico Game Channel, del Vengador Tóxico, hasta el próximo hasta hasta la próxima amigos nos vemos